La AGTIC informó que hasta la fecha son 150 empresas que se registraron para ser parte de la aplicación del segundo aguinaldo y otras 150 ya enviaron su solicitud. La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación AGTIC informó que para este 2 de enero se tendrá alrededor de 300 empresas habilitadas para la venta de productos nacionales con el 15% del segundo aguinaldo. El registro de las empresas que empezó el día 20 de este mes... Eh, tenemos registradas más de 150 empresas ya habilitadas para registrar sus puntos de venta y tenemos otras 150 aproximadamente que están a la espera de la aprobación de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo también para ya empezar a registrar sus puntos de venta. Por tanto, este 2 de enero vamos a empezar con aproximadamente 300 empresas que van a vender productos nacionales. El registro de las empresas se puede realizar hasta el 2 de enero en el portal www.waginaldo.gov.bo. Los únicos requisitos son abrir una cuenta corriente en el Banco Unión, presentar su número de identificación tributaria NIT y registrar los productos que ofertan, además del precio referencial. También hay buenas noticias respecto a la distribución geográfica. Tenemos empresas en todos los departamentos del país. En los nueve departamentos se han registrado empresas para proveer eh, productos nacionales. Eh, por tanto, creemos que todo va a ir de buena manera. A partir del día 2 de enero las personas pueden empezar a descargar la aplicación para realizar las compras. Recordemos que el Ministerio de Desarrollo Productivo la pasada semana dio inicio a la habilitación de tiendas en las que la población podrá adquirir productos nacionales como parte del 15% del segundo aguinaldo. Hay dos eh, momentos importantes. El primero es cuando descargan la aplicación. Ahí van a tener que, eh, en cuanto abren la aplicación, les va a pedir algunos datos básicos, nada eh, muy complicado, lo primero es su número de carnet, también les va a pedir el número de teléfono y un PIN o una pregunta secreta que se va a guardar para la, el resguardo de la aplicación. Después les va a llegar un mensajito, un SMS al celular con un código mediante el cual van a activar definitivamente la cuenta y la van a registrar. En cuanto al sector privado, las empresas podrán decidir si consignar el 15% del dinero a la billetera móvil o lo hacen en sus cuentas personales o en especie. El único pedido del gobierno es que el método que se elija cumpla con el objetivo principal, aportar al crecimiento del comercio de productos nacionales en el país.